De todo el mundo nuevamente en directo eh, aquí en España es el día 16 que ya llevamos de confinamiento en otros países lleváis otra, otra otros días vamos eh, título de hoy energía positiva porque para tristeza ya tenemos todos los telediarios y, y, y como siempre os digo aquí cada uno da su opinión personal la de los invitados que ahora los vais a ver y, y la mía propia deciros que estamos las 24 horas en telegram debajo del vídeo tenéis el enlace y si en los próximos vivos en los próximos directos queréis participar pues todos los días emitimos en vivo sobre estas horas vale debajo de este vídeo también hay un enlace azul os ponéis la aplicación que es gratis y podéis participar ahora mismo ya no porque ya he cerrado el salón para que puedan intervenir los que están vale vosotros siempre los que queréis participar conectaros antes de las 21 horas hora de madrid bueno pues sin más dilación voy a dar paso a, a uno de los invitados que están en el salón que como es su primera vez pues pues va a ser el primero que va a empezar él se llama sergio vale sergio eh, puedes eh, te conecto ya directamente el micro te lo conecto yo desde aquí para que no te líes si quieres A ver, Sergio, que te, que te conecta la, la la conexión. Tengo aquí a Sergio en pantalla. Priline, la ley de Murphy. La ley de Murphy de los directos. Aquí está, Sergio. Ya, ya tienes el audio puesto. Ya puedes presentar. Pero, Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes. Buenas tardes para nosotros en Argentina. Eh, soy Sergio. Eh, con mi familia teníamos pensado justamente viajar para España. A irnos a radicar allá para julio de este año. Todo esto hizo que se posterguen los planes, eh, no sabemos qué tiempo y hasta nuevo aviso y hasta ver qué, qué se resuelve con todo este tema del virus. este eh, Soy nuevo con estas cosas de, de tecnología, con el Zoom y todo esto de las las charlas virtuales. ¿Cuánto tiempo, si me, me permite la pregunta, lleváis ahí en Argentina en este, de, de confinado, Sergio? ¿Cómo lo estáis viviendo? Acá estamos llevando mmm, 9, 10, 11 días. Ya, ya ni, ni sé cuántos días van. ¿Y lo, eh, ¿Lo estáis cumpliendo tú personalmente, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eh, mi familia, yo, y por los que vivimos en, en el edificio donde yo vivo todos y en mi zona. Nosotros vivimos en una zona de Capital Federal, se ve bastante menos gente por la calle, eh, no es cero, que sería lo ideal, y el gran problema no es en Capital Federal, sino lo que es alrededores, donde todavía hay mucha gente que no, no cumple con la cuarentena. Pues verás dentro de 15 días si van a cumplir con la cuarentena, porque aquí en España pasó algo parecido, pero. Sí, yo los estoy siguiendo muy de cerca, mi hermano vive en Madrid. Eh, mi cuñado vive en Barcelona y bueno sé día a día lo que están pasando, que le están pasando muy mal. Que te, que ¿Algo así rápido que te cuenten, que tú quieras destacar ahora mismo que estás en vivo, Sergio? Eh, algo en particular no sé, tenía mil millones de preguntas con respecto a lo que era ir a vivir para allá, pero. Eh, no, me refiero me recuerdo... a algo que te comenten de, la, de cómo le están pasando aquí en Barcelona y en Madrid. Aunque tenemos a Josep que está en Tarragona y tenemos uh... también a Gabriel que están en Madrid, pero algo que te hayan dicho tus familiares así de, no, de esta era, situación. Era... Me refiero a la situación que estamos sí. viviendo ahora. Sí, no, no, no. Es eh, lo preocupante es la actualidad, obviamente, toda la cantidad de enfermos y muertos que están apareciendo día a día. Llevamos en España, creo que son casi 7.000. Estamos en 7.000, sí. sí. Sí, sí, sí, lo estoy siguiendo. Hemos superado a China en. en 7.500, algo así. ¿eh? ¿Cuánto, Giuseppe? ¿Podéis intervenir cuando queráis? Sí, venga. Ya Podéis ya ir ya mío, interviniendo. Bien, yo creo, ¿eh? 7.500 y subiendo. Y sí. subiendo, ¿no? Sí, sí. Eh, tengo entendido que ustedes esperaron el pico para este fin de semana que pasó y hoy. Eh, el pico de muertes y de, de infectados, bueno, ahora habría que ver si empieza a bajar esta condición. ¿Sabe lo que eh. pasa? Que cada país lo está midiendo esto como le da la gana. Y aquí, por ejemplo, Exacto. en España no se sabe. los muertos sí se sabe los que hay, pero los infectados no se sabe, porque a mí no me han hecho test. A ti, Josep, te han hecho test, tú que estás no, en Tarragona. Tampoco. <risas> y a Gabriel, le han hecho test. Gabriel, reiniciate el audio, amigo. Sí, yo creo que está en mute también. Está en mute. Bueno, Pep, a, a, cuéntanos tú cómo lo estás viviendo ahí en Tarragona. Yo, yo es que eh, no, no a ver, me he ahora. Y, y me he no. quedado un poco preocupado. Sí. Porque habla de que aquí puede acabar habiendo un corralito. Y no, no, no nos asustes, Josep. Cuéntanos no, qué has escuchado y que nuestros amigos de Argentina nos digan. Según Eso su experiencia. Que, seguro que, que Dora o Sergio eh, saben, saben de esto, saben más que nosotros. Pero pues bueno, a mí la palabra corralito me, me da YouTube. No, no sé lo que es, porque no lo he vivido, pero tampoco tengo muchas ganas. No. Te digo que en serio, en las peores condiciones que se podrían presentar. Eh, Corralito fue una medida que se tomó acá, donde el dinero que tenías en todo lo que era tuyo dejó de ser tuyo. Pero que y esa, eso, banco... Sergio, ¿cómo lo hacen eso? Te avisan primero por la tele. Oye, dentro de una semana vamos a hacer Corralito. No, no. no, no, pues, no. ¿Instrúyenos? Instrúyenos. Eso <ríe> lo organizan un fin de semana eh, y un domingo te enterás que a partir del lunes siguiente los bancos no abren. Eh, y lo que le llaman feriado bancario entonces aquí los, los bancos no atienden a la gente hasta que resuelvan cómo van a tomar las medidas que en definitiva es quedarse con tu dinero directamente eh, te lo devuelven en cuentagotas te dicen que te dan un límite mínimo para que extraiga por semana o por mes depende eh, es como que yo les digo a ustedes, eh, van a poder ir al banco y van a poder retirar por mes 300 euros. Y listo, eso es todo lo que de tu dinero puedes retirar del banco. Es un ejemplo, o sea, es un ejemplo nada más. ¿sí? Sigue siendo tu dinero, pero no lo puedes tocar. Exacto. Ni disponer de él para nada. Pero si te llegan facturas, ¿se atienden esas facturas o no? Eh, no recuerdo en esa época qué se hizo con el tema de lo que es impuestos y facturas, pero es que el dinero deja de ser tuyo entonces o, o lo van a disponer la tarjeta, ellos La tarjeta de crédito la puedes usar Sí, la tarjeta la no, vas a poder usar Lo que no es que puedes tener... es Sí, no, decía que lo que no puedes es sacar dinero en metálico ¿no? Exacto Exacto. Acá se ha hecho el principio, bueno, fue, fueron varios meses esto, fue realmente una medida espantosa. Eh, um, a ver, mucha gente que murió por eso: ¿eh? paros cardíacos eh, o gente que no pudo acceder a medicinas porque no tenían dinero, un montón de, de consecuencias secundarias. Qué desastre. Sí. Dora, tú sí. que estás también en Argentina, ¿qué nos quiere decir de este tema? Cielo. Bueno, esto sucedió en el año 2001. Pero brevemente, todos, ¿vale? Por fin, sí, sí, no, no. sí, sí, brevemente. Sucedió en el. 2001. No, si no lo digo por ti, lo digo en general. ¿eh? Ah, bueno. <risa> no sé si no has empezado, pero... No, sucedió en el 2001 y fue muy sorprendente. Fue tremendo. Nunca habíamos imaginado una cosa así. Eh, ah, yo tengo una anécdota porque casualmente, eh, diez días antes, a mí se me ocurrió sacar mi dinero del banco. Tenía una sensación que yo quería sacar mi dinero del banco, no sé por qué. Eso es, eso es lo que, que le está pasando es. a Josep, que por eso le he invitado, digo, pues sí, vente aquí a la tertulia sí, que tenemos todos los días, que además sí, hay muchos sí. pilines de Argentina que seguro que te pueden asesorar. Josep está en, en España, en Tarragona. Sí, sí, es el claro. chico que acabáis de ver. Puedes preguntar cuando quieras algo, ¿eh, Josep, Adora, o a quien quieras? Gracias. Este, 10, 12 días antes se me ocurre, digo, y mi hijo me dice, mamá, ¿qué vas a hacer? No, no, vos déjame, yo es algo interno, es Dios que me está diciendo algo, yo voy. ¿Y lo sacaste todo, Adora, ese día? ¿o cómo ¿Lo si saqué? lo saqué saqué mi dinero y después a los 10 12 días anunciaron el corralito desde ese entonces tengo mucho cuidado con los bancos al menos en mi país yo mm, mm, me cuido qué tienen lo justo para pagar recibos y esas cosas como dice sí sí sí sí lo justo para pagar recibos tarjeta de crédito todos los los este, tengo todos los servicios y todos los impuestos a través de débito automático y de, de mi tarjeta y listo pero después eh, como que y una, no una de pregunta, de ahora, lo que te, te voy a preguntar lo que estaba preguntando Giuseppe, para que nos quede claro cuando se hacen un corralito de esos, por ejemplo en Argentina, os dejan usar la tarjeta ilimitadamente para comprar cosas, eh, o sea el límite solo es para sacar efectivo o también incluye los gastos que hagáis con las tarjetas de débito o de crédito. En este momento no tengo bien presente, pero sí te deben dejar. Lo que pasa es que no te dejan sacar el dinero. Físicamente, ¿no? Físicamente, ¿no? Pero gastarlo sí, ¿no? Gastarlo sí. Sí, sí, sí, gastarlo sí. Pero no puedes tener físico. Ya te entiendo. Di, el que quiere intervenir, que active el micrófono y ya está. Y luego que lo tape. Venga. Fue bravo. ¿Quién quiere hablar? Yo, yo, Luis, Doro, no, una no, no pregunta. ¿Eso es legal por un Estado? ¿Eso sí lo pueden hacer legalmente? Sacan la ley, Milton. No tendría que ser. No es, no no es legal que... hasta que sacan la ley y dejan. Yo ahora os cuento que... cómo me he protegido yo un poquito. Ahora lo cuento si queréis. A ver, porque aquí en Europa, Luis, también se ha hecho, ¿eh? Esto de los corralitos. ¿Cuándo en se, en se ha hecho, Chipre, eh, Josep? En Chipre. En Chipre, un, la isla es una isla, es un país que es una isla del Mediterráneo que está al sur de Grecia, sí, sí. Eh, eh, Chipre, eh, Nicosia es la capital, y allí se hizo, se, hay, actualmente yo creo que todavía hay un corralito. Bueno, y sin ir más lejos, en Grecia se hizo hace tres años, creo recordar, Grecia, sí, está España, sí. Italia y Grecia, cuando no tenían, tenían un gobierno también social comunista y les hicieron un corralito. Claro, pues, ahora el tema, el, el tema es que para sí. poder emigrar eh, uno necesita eh, constatar de dónde viene dinero. ese dinero, así que voy a tener que hacer magia porque no sé cómo voy a hacer. Porque es, es que bueno, Josep, no sé si no lo sabes, confianza. que ahora en Argentina tienen una especie de corralito, pero diferente. Lo que no les dejan es sacar el dinero fuera del país, no Dora. ¿El país? Uh -huh. Ya bueno, si sí os dejan, pero os ponen el 30% de interés. 30%. ¿no? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. es así, no es así. ¿Cómo es? es eh, vos podéis sacar el dinero si justificás de dónde proviene el dinero. Sí. Eh, por ejemplo, si vendo un departamento, una propiedad, puedo llevar mi dinero a España, por ejemplo, lo puedo transferir eh, mediante eh, banco. Ahí no te ponen no. el impuesto país en ese caso, Sergio. No. No, no, no, no, no, porque el impuesto país se pone para compras en el exterior. Yo tenía entendido que era todo el que sacaba, de cada 100 dólares que sacabas, 30 se los quedaba. No, Independientemente, no, no. que no lo sé, yo como estoy en España. No, no, no, no, sé. no, no. no, no, no, no. Y por cada 100 dólares que gastes en el exterior, vas a pagar, cuando hacen el cambio al peso argentino, un 30% más. Pero si te Bien. los... Te los llevas en billetes, te los dejan sacar. Si yo cojo diez mil dólares, me los meto en el bolsillo que en España hasta diez mil dólares te dejan meter. O Huevo, sí. mejor dicho. Ahí sí. no te pondrían el impuesto país. No, el tema es si no contás ya de antes con el dinero, no lo puedes comprar. Pero si, no puedo, si, yo, si yo quiero comprar euros acá en Argentina, no me queda otra que ir al mercado negro. Claro, porque tenemos un límite. Podemos no solamente. comprar solamente. Nos dejan comprar en el banco, nos dejan comprar en el banco hasta 200 dólares o el equivalente. O 180 por euros mes. más o menos. Sí, ¿no? o el que sea, claro, sí. Pero exacto, entonces, si sí, el mes. ejemplo es, si una persona, vamos a poner por números redondos, tiene mil dólares o mil euros en su casa, guardados. Sí, sí. Esa persona se los puede meter en el bolsillo y cuando quiten la cuarentena coger un avión y venirse a Europa y no sí, le quitarían sí. de esos mil euros nada. No. no pregunto. No. No. Ah, pues entonces no sé por qué en Telegram se hacían tanto lío. Claro, porque lo tenían todo en el banco, debía ser por eso, porque eh, lo tenían todo en el es banco. Una, esta es una. Si la tenés en el banco, tenés que justificar de dónde proviene el dinero para poder mandarla para España, por ejemplo, o a donde sea. Hay que justificar de dónde proviene el dinero. El tema es: si yo quiero viajar a España como turista, sí, tengo que comprar euros. En el banco no puedo comprar euros, me van a dar 160 euros por mes o 200 sí. por mes. No puedo ah. comprar más que eso. Entonces yo no puedo viajar a Europa con 200 euros. No, porque te piden 900. <risa> ahí, aquí está el letrado: 950 mínimo como turista para 10 días, por lo menos. Te piden. No, pero al, al margen de la parte legal, o sea, yeah. si yo viajo a Europa para viajar de turista 15 días, con 200 euros no hago nada. Entonces. Bueno por mes, acá te permiten comprar 200 euros. Si no los tenés, vas con la tarjeta de crédito, usás la tarjeta de crédito, pero cuando venís acá, pagás el 30% extra de todo lo que gastaste. A ver, voy a dar paso a Adrián, que ha levantado la, la mano virtual. Adrián, puedes puedes intervenir si quieres, si estás ahí. El mute Adrián. Okay. Ahora sí. Venga, Adrián. No, yo le voy a decir que yo soy uruguayo y en Uruguay también se, se hizo el corralito cuando se hizo el primer corralito argentino, hmm. que las tarjetas prácticamente las tenías que tirar porque no te dejaban hacer ningún movimiento bancario. Y si en este momento llega a haber un corralito con la inseguridad que estaba viendo, es muy poca la gente que tiene plata en su casa, ¿no? Quiere decir que hay distintos tipos de corralitos, ¿no? O sea, que el que hicieron en Uruguay ahí sí que incluía las tarjetas, los gastos de tarjeta. O sea, o sea yo recuerdo que, que no podíamos mover nada de dinero del banco, o sea, lo que estaba en el banco quedó totalmente congelado. Pues. podéis intervenir el que quiera. Eh, eh. La verdad que fue una situación bastante complicada es ¿Qué soluciones proponéis, porque aquí hay que estar positivo. Yo he puesto en el título del vídeo energía positiva y nos, nos estamos quedando aquí en un agujero. Aunque yo tengo la solución, pero no la quiero dar. eh. Aunque luego la doy si queréis. Por cierto, los que lo estáis viendo ahora en vivo o luego, por favor, un like, ponerle un like al, al vídeo. Vale, y si lo estáis viendo luego y no estáis suscritos, suscribiros que siempre emitimos en directo. Y el que quiera participar, debajo del enlace está. O sea, debajo del vídeo está el enlace azul, pero ya hoy no, que está cerrado el salón, ya para mañana o cualquier otro día. Todos los días a las 21 eh, hacemos la emisión. Venga, a ver, Gabriel, que veo que te vas y te vienes. Pues, no, no iba, y le iba a comentar que, que estaba comentando eso, que para que eso tomaran esa medida. Tú, lo, tú que... los ahorros los tienes en casa, en el banco. O, o no tiene muchos años que no lo sé. A Gabriel le conoceréis, que hemos hecho muchos vídeos con él de, de conductor. Él era conductor de Cabify. Conductor. Antes de, de la, la pandemia. Uber y Cabify, sí. Sé que hay en Argentina también eh, us, utilizan ese servicio. Es que el problema, ¿sabéis lo que ha pasado aquí en España? Que a todos los que estabais trabajando os han prometido sueldo y no sé qué, aunque no trabajáis, pero el Estado no tiene el dinero. Entonces estamos temblando. La verdad sí. que sí que. Horrible eso, pero la situación, esperemos. No sé si puede llegar a pasar aquí eso que pasó en Argentina y en Uruguay, pero la, la verdad que yo creo que eso es ilegal ante todo. Pero a, a menos que saquen un real decreto, ley o algo, el gobierno que Claro, es que a, ellos para eso sacan en, las leyes, para lo que sea ilegal lo convierten en el legal. La, no, la Merkel ya le ha dicho al, al presidente que tenemos aquí en España que deje de hacer promesas tontas. Le dijo el otro día en una reunión que tuvieron todo lo, todo, todo, todos los presidentes europeos le dijo a la merkel deja de prometer hacer crear falsas expectativas fueron sus palabras textuales sí. Sí, de si de os sirve que... de algo. don alberto venga que ya han intervenido los nuevos puede usted decirnos lo que quería intervenir espera que le activo le activo el audio perdón se lo activa desde aquí si quiere oh. Menuda guerra tenemos aquí con los sí. audios. Venga, ya, lo, ya se te oye. Sí. Ya se me oye. Bueno, sí, sí. pues nada, brevemente. Hablaros un poco del tema legal ¿no? que estamos últimamente escuchando. ¿no? Eh, mañana el Consejo de Ministros, van a salir otras medidas, ¿vale? Adicionales en materia de desahucios y en materia de créditos. Sin perjuicio de que leamos el boletín oficial del Estado mañana, que veamos un poquito cuáles son los, los, los, los, las coletillas o lo que sea. Porque muchas veces se dicen cosas en televisión que luego hay que matizar. Pero vamos, eh, brevemente deciros que eh, se produce una suspensión en materia de desahucio ¿m? durante seis meses, con lo cual no te pueden desahuciar del, del inmueble. ¿De acuerdo? Eh, Era lo que usted nos menciona. adelantaba el otro día, precisamente. Sí. En el otro sí, vivo no, lo dijo día, usted ya. Que durante, sí, sí, ahora ya se va a recoger por sí. decreto. Alberto, y, para pisos de. De, ¿De propiedad para, o de alquiler? Para suspender los desahucios, que pues, sobre todo en, en familias o en perfiles que sean extremadamente vulnerables o vulnerables. Pero esto es como todo, este gobierno dice, fra, dice palabras muy bonitas, como dice la Merkel, son fuegos de artificio, pero luego, ah, o sea, qué es vulnerable, que no es vulnerable, hay que, hay que matizar es pues, un concepto jurídico indeterminado. Este gobierno lo que hace, yo no soy muy, ya me conocéis, yo no soy muy fan de eh, pronunciarme políticamente, ¿no? Este gobierno lo que hace es que dicta decretos como el que está en la barra de un bar hablando con un amiguete. ¿sabes? Y luego es que la seguridad jurídica habría por su ausencia. Es decir, eh, sector, bueno, ayer a última hora, sobre las 12 menos 5, nos enteramos que era lo esencial y no lo esencial. Es decir, permiso retribuido de, desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril. luego se dieron cuenta, cuando esta gente lo que pasa es que no ha trabajado en su vida. Como no trabaja en su vida, pues no sabe que es que mañana, sí, por las buenas no puedes dejar de ir a trabajar. Es que tienes que ir por lo menos a trabajar, a, a, al trabajo, a, como digo yo, a quitar la palanca, ¿eh? a ponerlo en off. Pues no, luego cayeron, luego a eso de las 12 menos 5. Ahí va, es verdad que nos, nos hemos dado cuenta que es que, claro, hay que dar un día más para que la gente vaya allí a decir, ah, pues yo que sea a coger el ordenador, a apagar la fábrica, yo qué sé, todo esto, ¿no? Es un desastre. Vaya por delante, que lo sé para todo el mundo. La gestión de esta pandemia en el, por el gobierno español es un auténtico desastre. Mm, y bueno, pues en eh, materia te digo laboral, hay un permiso retribuido que es hasta el 9 de abril. Esas, eh, esas horas las tienes que recuperar, con lo cual lo de la retribución no la veo por ningún lado. Pues, si te, si tienes que trabajar después, pues la retribución no la, no la veo. No es una... No es una eh, no es un adelantamiento de la Semana Santa, como decía la, la, la ministra, ¿no? Y, y, bueno, pues eh, no se aplica a, a ciertos colectivos, como pueden ser los que están ya en curso er, en un arte, los que estén de baja por cualquier otra circunstancia, y sobre todo servicios esenciales, que sean financieros, me, médicos, etc, etc. Hay una lista muy grande, con lo cual, ¿esto qué significa? Que se nos va de las manos. Con lo que decía antes Luis, no tenemos datos. Lo que no, no, los únicos objetivos que tenemos son los que se mueren. Pues Eso me estoy asustando ahora mismo, don Alberto, porque nos está diciendo Marcelo Greco, está diciendo ahora mismo en el chat de YouTube. Por cierto, es que ahora no podéis entrar a Zoom, ¿vale? Porque ahora, cuando empezamos el vivo, cierro el salón de Zoom con los que estáis dentro, ¿vale? Hago un corralito, hago un corralito lo podéis ver en youtube mañana ya podéis entrar a zoom entrar siempre antes de las 21 horas de madrid vale los que queráis participar y los que no pues lo veis en, en, en youtube pero Bien. escucha mira mira lo que me está diciendo me, me está escribiendo ahora mismo marcelo greco dice hola no puedo. bueno no puedo entrar. dice te comento que el presidente de españa está pidiendo asesoramiento económico al presidente de argentina para tomar medidas en españa vamos espero que no sea así bueno a ver mucho hay mucha noticia, Gracias, eh, Marcelo, por, por avisarnos. Bueno, a ver, hay mucha noticia fake. Esto hay mucho bulo por internet y muchas cosas que se ¿sabes? El presidente de España tiene asesores más que preparados que cruzar el charco al otro lado. Y los tenemos, nosotros somos europeos, no somos latinos, latinoamericanos, somos europeos y tenemos una economía en un club que es el club europeo. Sí, sí, ya os digo lo que, que, que, pero la no, Merkel no, ya le dijo hecho, que no. Pero que aquí Alberto, funcionamos con otra norma. Sí, se lo Distinta. Alberto, perdona, no, no te quiero interrumpir. No, no, no podéis interrumpir, interrumpir, interrumpir, que es una tertulia fluida, bueno, yo te, ¿vale? bueno, luego, luego ya me decís lo que sea. Yo quiero decir un poquito lo que Pe es. Pero eh, rápido, rango, porque es que de, no nos podemos rango, eternizar, don Alberto, venga, dígalo. No, no, no me ¿Claro? quiero eternizar, pero yo solo quiero decir que el permiso es retribuido, que después, posteriormente, se tendrá que trabajar, negociadas las horas con la patrona sindical. Y sobre todo, el tema que mañana saldrá será que los desahucios no se van a producir durante seis meses. Se van a dar eh, a, eh, créditos al 0%. Quien le haya alquilado la casa, si es una empresa, pagará la mitad del alquiler y se prorrogarán los contratos, con lo cual no te pueden subir el mismo. Ya está. venga ahora hacerle preguntas si queréis. A ver, ¿qué no, querías comentar, Giuseppe? No, no, que me, me parece muy, muy interesante todo esto que, que ha dicho Alberto, la verdad. Pero. Eh, Efectivamente, estamos aquí en Europa y, y, y da la sensación que es que aquí en Europa no puede haber corralitos, el euro, tal. Pero ya ha habido países de Europa, de la Unión Europea, con moneda euro, que, que ha tenido corralito. Eh, Grecia y Chipre, ¿no? Grecia, Grecia ha tenido efectivamente un control muy. muy fue pe pero, el corralito pequeño, era pero, pero, que te dejaban eso, sacar Chipre... 20 euros al día o algo así, que no recordar. Pero Chipre de un corralito puro y duro. Ya sé que es un país pequeño, todo lo que tú quieras, pero claro, España. Yo creo que lo de Chipre lo usaron como experimento. Si sí, era señor, pequeñito, a ver cómo aquí en Europa. Eso es, para cuando haya que hacerlo en uno grande. Eh, algo así. Sí, o sea que. Pues, pues bueno vale. eh, eh, yo lo único lo, yo no sé si eso va a ocurrir o no lo que sí sé que ocurre es que tanto alemania como holanda lo dije en el otro vídeo mmm, se han negado rotundamente y frontalmente a que eh, se mutualice la deuda con europea con lo cual todo lo que nos estamos metiendo nosotros que es lo que decía antes Luis, eso quién lo va a pagar no? porque el permiso retribuido han dicho alguien que lo va a pagar han dicho que lo va a pagar alguien pues la me Merkel ya le ha dicho, efectivamente, coincide con lo que tú estás diciendo. Le dijo Holanda y Alemania: deja de, de crear falsas expectativas, presidente del gobierno español, porque no te vamos a, a firmar ningún bono europeo. A financiar, no. No a financiar historias. Que no nos quieren avalar. Desde Europa no nos quieren avalar. Normal. No quieren avalar. Yo haría lo mismo, Normal, eh. no yo, yo, haría, yo, yo haría, lo mismo. Si yo fuera a España y, o sea, fuera Europa y tengo un nuevo gobierno social comunista en España, yo haría lo mismo. Claro, yo, yo entiendo los alemanes, sí. pero ahora mismo, si no nos avalan los alemanes o los holandeses, tenemos un grave problema, porque entonces no nos quiere avalar nadie. Conclusión. No, no, no. no, claro que no, que no si no, no. aquí no trabajamos, porque estamos todos en casa sin poder trabajar. Y resulta que no nos avalan, ah, ¿de dónde salen? Pues el que no haya ahorrado lo va a pasar mal, y por eso hacemos este vídeo, para avisar. A ver, Gabriel. como todo. Oye, que quiere intervenir, venga. Alguien que esté más callado ahí. todo. ¿Quién quiere intervenir? Es una gasolina y si se acaba la gasolina. Bueno. Venga, Gabriel. Venga, venga, interviene. Sí, justo le quería hacer una, una especie de consulta o duda que tenía yo y Alberto, concretamente, que veo que es el más entendido del tema, y a ver si es que en relación a esto que estaba comentando de, de todo este periodo de, que se ha decretado por parte del Gobierno, eh, que, cuáles son las actividades que no se consideran esenciales para eh, poder o no poder ir a trabajar, a ver si las empresas eh, van a tener la picaresca de decir, bueno, pues este periodo, eh, como son recuperables, eh, pues cuando llegue el periodo de verano, que es cuando le suelen dar, a lo mejor en julio o en agosto, al que le suelen dar las vacaciones, digan, te lo descontamos, por eso... Sí, mira, Gabriel, lo que han hecho es, a ver, nos han mandado 15 días a los que no sean esencial o los que trabajan... Yo sigo trabajando, mi empresa sigue funcionando y produciendo. ¿eh? Yo os lo digo que yo personalmente no he notado la crisis esta, que lo sepáis, porque todos trabajamos en remoto. Y por cierto, quiero saludar a Marcelo Pedroza de Argentina, precisamente, que ha puesto hoy un comentario que dice que gracias a los vídeos que hemos hecho aquí en Prisline con la aplicación esta de zoom que él ha cogido y ahora a sus alumnos les está dando clases a través de zoom eh, que porque están allí en cuarentena ha cogido el ejemplo tomar el ejemplo que es muy buena aplicación no tengo nada que ver con ellos pero si queréis dar clases así a distancia o hacer reuniones van muy bien pues gabriel, gabriel eh, lo que no se puede es mandar a la gente a casa prometerles el dinero cuando uno no tiene ese dinero Claro, es que. Me es explico, ¿Tú, eh, tú, por ejemplo, trabajabas en, en Cabify claro. y ya saliste de allí no has vuelto a trabajar, o sí, corrígeme. Sí, eh, de momento no. Eh, he estado claro. Vale, de momento no, no trabajo. se puede tener a los alemanes trabajando para que te mantengan a ti y a muchos así, ¿claro? No, ahí está, claro, claro. Claro, yo lo veo, dos más dos son cuatro. Hay que tener en cuenta que no se sabe quién va a pagar esto, porque no si lo va a pagar. Bueno, Estado, lo, va a pagar ¿no? lo vamos ¿no? a pagar ¿no? todos con los impuestos, no, no, no, pero no en España, en todo el planeta. Pero, o sea, el empresario no, difícilmente no. lo va a pagar, porque si tú le pones o sea, el freno significa... a la empresa no puede facturar, si no puede facturar muchas semanas van a la quiebra. Eso es, es que se avecina una gran, una grave crisis, eh, una grave crisis económica. Incluso yo me atrevería a decir peor que la de hace 10 años en. 2012. peor. Peor, peor. A ver, Giuseppe, tú por qué opinas que va a ser peor? Pues porque. Eh, Pero ser positivo, madre mía, no es nunca con los vídeos. Pongo energía positiva y esto es un vídeo de tristeza. Perdonadme, youtube, a ver. perdonadme. A ver, ¿por qué crees que va a ser peor, Joseph? Pero las soluciones, las soluciones, yo estoy dando soluciones. Yo estoy funcionando perfectamente. Y una buena parte de mis ahorros la tengo en Bitcoin. Os lo digo yo. Por lo tanto, no quiero corralitos, pero estoy protegido. Dinos bueno, tu opinión, señor Yusef. Tú, tú, tú eres una empresa... Del empresita, siglo siglo. empresita. Pero del siglo empresita siglo. como cualquiera de vosotros podría ser. ¿eh? Pero no. la mayoría de los mortales no es así. Entonces, el Pues no sea, que, no sea que estáis esperando, perdona, no sea que estáis esperando, por eso os estoy insistiendo tanto, los que seáis profesores, montar un negocio online, los que tal. Porque es el futuro, os lo digo, es el futuro. El claro que, que esté sí. agarrado a un sueldo lo lleva crudo. Mira, don Alberto también está facturando, estoy convencido. Porque no es Toto, él se ha adaptado al mundo virtual y estoy convencido que está facturando. Estoy trabajando sí. todos los días trabajo. Y usted, señor Josep, si, si me hiciera caso, se ponía a dar clases de catalán para todo el planeta. Y, le, y, y, y las ganancias, en vez de meterlas en un banco, se ha sido usted a guardar o en casa o en Eso. otra moneda o sea. como hago? Eso, ¿Eh? Por eso Venga, Dora, venga, sí, quiero que intervengáis sí, sí, todos sí. un poquito. Venga, no que... Vale, quiero... Espera, que va Dora, Dora, venga, te toca Dora. No, quiero Dora. decirle a Joseph que sí, que se ponga a dar clases y voy a ser la primera alumna porque quiero... Que... Claro, llegar a un acuerdo luego si queréis. Yo, mira, yo luego os dejo, como siempre, os dejo el, el Zoom abierto, la reunión, ya que la pago. A mí me cobran igual, yo la dejo abierta hasta que se vaya el último. Ahí podéis hacer negocios, hacer lo que queráis. Yo no entro en esos Luis, negocios, eh, pero los podéis hacer. Luis. Dime, Quería Dora. Quiero decirte algo. No, eh, me... Cuando comienzas tus videos, siempre dices, estamos aquí confinados. Entonces, eh, yo estuve re, eh, reflexionando acerca de la palabra confinado. Sí, digo, con, eh, palabra... eh, digo 16 días del confinamiento, digo. Oh, confinamiento. Oh. Es? Entonces, es que lo leí un día. Escucha, bien. lo escuché. Espera, ahora sigues. Escuché un día esa palabra y digo, joder, suena. Perdón, he dicho una palabrota ahora. Dije, suena sí, sí, fuerte, ¿sí? la voy a usar. Digo. Sexto día del confinamiento. Es que estamos confinados, Dora. Yo sé que suena fuerte, pero claro, es la verdad. Claro, yo sé que estamos confinados, pero las palabras tienen sus cargas positivas o negativas. Por ejemplo, sé, si digo confinado, sé. encerrado, sepultado, son palabras que tienen una, una tremenda carga sé, negativa. Es muy distinto decir se nos ha invitado a estar en casa. Pero Dora, lo hago queriendo, a ver si me pilláis la idea, porque es que es la verdad. Y ser positivo tampoco es ir contra la verdad. Estamos confinados. Yo sé que es está una palabra muy fuerte. Pero han... No, vaya a decir, han... no, es que estamos por nuestro, ya sé que sí, es por sí, nuestro es bien. Está. no, no ya estoy de sé. acuerdo. Estoy de acuerdo con Dora, porque mira, por ejemplo, yo lo llamo localización permanente y eso no tiene una carga negativa. Estás localizado permanentemente. Claro, yo claro. Yo lo llamo confinado contra nuestra voluntad. Confinado parece que estás metido en una lata. Es que lo estamos. Sí, sí, sí. Perdonadlo, estamos sí, sí, sí. ¿Qué? Pero bueno, cada uno gran... tiene su opinión, yo la respeto a todos. Y tiene una gran influencia psicológica, una gran claro, influencia sí, en nuestros sí, pensamientos. Sí, sí, lo, lo si queréis la. O sea, yo lo digo para impactar. Para impactar. Eh, no lo Así para impactar, ya sé que las palabras sí, sí. tienen. Venga, alguno más que no haya intervenido. Hoy a Oscar le veo muy callado, pero pero no sé si darle el paso, porque luego coge micro y bueno, no, le, no lo suelta. A ver, Oscar. Chicos, yo no voy a ir despidiendo, que me tengo que ir. Vale, si sí ya vamos a vale, terminar, pero vale. Vale. Venga, perfecto. Un, beso, un abrazo, un abrazo de Alberto. Chao chao, Adiós, chicos. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao. chao, chao, chao, chao. Chao. Venga, Oscar, pero breve, sí. breve. ¿Sí Sí, sí, estás abierto. Bueno, sí, hay un asunto muy que yo he percibido cuando habla el señor presidente de España y cualquiera de los funcionarios. Ellos eh, se parecen mucho a muchos dirigentes y políticos en América Latina. Hablan un lenguaje tangencial, no son directos, son muy tangenciales, son muy dispersos y no resuelven con uh, ideas concretas eh, soluciones. Lo siento mucho, pero esa es mi percepción. Ahora, el idioma español es muy semántico, es muy semántico, pero cuando un político, una persona con poder, está hablando en una situación como esta, debe ser muy concreto en su lenguaje. Por ejemplo, el señor Donald Trump, cuando habla, guste o no le guste a la gente, habla en directo, de una. Con dice la, dice las cosas claras, vida. ¿verdad? Directo. Yo estoy de acuerdo señor... con lo que está diciendo, Oscar, ahora sigues. Aquí te da un discurso de media hora y todo ha sonado muy bonito, pero no te ha dicho nada, efectivamente. Es, eso, eso en cambio del quiere... otro, el Trump te dice, eh, voy a hacer esto y esto, y ya está. Como el señor, el señor eh, Bill eh, bill, bill Di Blasio, el, el, el alcalde de Nueva York, dando las medidas de, sobre Nueva York el sábado pasado, en directo, guste o no guste, si es lo más agradable o no, están haciendo lo mejor, pero en directo lo que pueden hacer. Entonces yo tengo preguntas, porque yo vivo en Colombia. El gobierno de España se formó ahora en diciembre. ¿Qué sería de, de España... Con esta situación, si no tuvieran un gobierno, esa es mi pregunta. Porque ustedes pues mira, pueden... este, tenemos el peor gobierno que pudiéramos tener para los momentos que estamos pasando. lo que te digo. Ahora, los sanitarios, los médicos, los todo el mundo se está portando de maravilla. Pero lo que es el gobierno, terrible. El peor gobierno. El peor gobierno. Imaginable. Bien. Bueno, está bien. De todas maneras, la comunidad europea es la comunidad europea. Desde por aquí percibimos que en este momento hay unas excisiones, de que algo se está desbaratando. No quisiéramos que esto fuera así porque muchos tenemos... Pues te lo digo muy sencillo, Oscar. Aquí hay un gobierno socialcomunista, ¿vale? Por uno que tiene coletas, que vive aquí cerca en un chalezón, pero luego va de pobre, pero él vive en un chalezón y tal con el pedro este que se une con cualquiera con tal de gobernar y qué pasa que sale el otro día y dice le dice a, a la gente como a gabriel no os preocupéis yo os voy a dar aquí lo, el oro y el moro pero no lo tiene y entonces se ha ido a, a bruselas a pedir dinerito y le han dicho no no no aquí cada uno tiene que aguantar su vela y si no has ahorrado pues, eh, bueno, cosa bien. tuya. Entonces, eso todo pues, eh, cambia los planes de muchos de nosotros, los latinos que queremos llegar a, a España. Hombre, es precipitado, de es precipitado es para precipitado, decir eso todavía. Eso todavía. ¿Cierto? Pero, de todas maneras, volviendo al asunto, es. Yo quiero recordar una canción de, de Manuel Alejandro, que cantó Rafael. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan. Muchas gracias. Está claro. Eh, eh, totalmente de acuerdo contigo, Oscar, porque lo que nunca nos van a quitar es nuestra. Ay, no sé quién tiene aquí un eco que me estoy oyendo todo el rato. Eh. Debe de ser tú, Óscar. Me... A ver, venga, Milton, que has levantado la mano. No pasa nada, Oscar, ya lo he quitado yo. Milton. Yo opinando, viendo, pues desde un punto de vista, mirando Estados Unidos, cómo está inyectando la economía para que no caiga que lastimosamente aquí puede caer en España mucho. Donald Trump lo que está haciendo no tanto enfocándose en el coronavirus en la enfermedad sino inyectando la economía para que para que siga siendo una potencia mundial, como inyectando la economía a cada estadounidense le van a dar 1200 euros para que pase la crisis. No entiendo por qué Europa haciendo Pero yo te no digo, yo te respondo a eso, Milton. Oye, no no active los micros porfa, hasta que no habléis porque es que si no, Milton, te lo estoy venga a cerrar porque es que Milton Dime, dime, dime, dime. No, eh, lo que hace Donald Trump está muy bien para el corto plazo. Imprimir. Voy a imprimir los billetes que sean necesarios. Le voy a dar a cada americano mil dólares o mil quinientos o los que sean. Vale, eso está muy bien, pero ¿sabes lo que pasa? Pues lo que pasó en Venezuela y en Argentina, pero con el dólar, que a medio y largo plazo te puede acabar barriendo, eh, voy a exagerar un poco, pero te puede acabar costando la barra de pan 100 dólares si empiezas a regalar el dinero el dinero se puede regalar porque se imprime el peso argentino se imprime el no sé qué de venezuela se imprime el dólar también se imprime el euro también se imprime Entonces lo que ha hecho trampa que no se le hundan las bolsas ha cogido a la reserva federal a imprimir todo lo que haya que imprimir a corto plazo todos somos ricos oye me mandan mil dólares qué bien o lo que sea Ahora, dime qué va a pasar en un par de años. ¿Cuánto va a costar el pan? por poner un ejemplo, Milton. No te silencies, amigo. Espera, que te lo pongo. No, sí, sí, tienes toda la razón. Y, y también mirando sobre el. Sí, por eso de... es este debate. Si sí, tampoco es que hay una solución. Claro, si no hace eso, a lo mejor se hunden las bolsas y el crack es brutal. También, también es claro. cierto. Claro, no. Y mirando también, digamos. En Rusia, ¿qué hizo este señor con este bicho? Cuando se enteró primeramente, lo que hizo fue confinar a todos los que supuestamente hacer test. El que venía a visitar a Rusia lo metían 14 días obligatoriamente para evitar que se propague tanto. Por eso Rusia tiene tan poquitos índices de, de este bicho que tienen allá. Porque tomaron las medidas a tiempo, como dice usted, y aquí las. Es que, eso es que hay que, hace que, que hacerlo a tiempo, exactamente. Que es lo que aquí nos ha faltado un poquito. Pero bueno, no quiero criticar mucho más. Voy a dar paso a Dora. Venga, Dora, te toca. Sí, no, no. Ya que este video apunta a lo positivo, yo diría que no nos apresuremos los que tenemos que emigrar a decir bueno que vamos a encontrar una economía desastrosa. O claro, que vamos... claro, eso es muy precipitado. Pero tenemos que plantearnos qué tipo de economía estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Al menos en el mío, cualquier economía siempre va a ser mejor. que. Yo la mira, mía. Dora, ahora terminas, pero os doy una solución que lo dije una vez hace muchos vídeos antes de que pasara todo esto, pero no lo dije más. No es cuestión de emigrar de país, de lo que hay que emigrar es de moneda. Sí. Y ya lo desarrollaremos. Y luego uno puede vivir el país que quiera. Sí, sí, sí. Yo os aseguro que... que estoy viendo un poco, a ver, esta crisis a mí no me gusta nada como a nadie. Aquí estoy también confinado, que se quede claro que estoy contra mi voluntad, porque ha habido un gobierno que a lo mejor esto lo tenía que haber hecho hace un mes. Si nos confina hace un mes, a lo mejor el confinamiento habrían sido diez días o quince pero dejó que se expandiera y ahora ya dos meses a lo mejor espero que en, en, en latinoamérica no sea tanto ojalá bueno a lo que voy sí, sí. es la clave está en emigrar de moneda no de país y lo dejo ahí ahora puedes terminar sí sí no es cierto es cierto ahora si uno lo, lo repiensa si sí, emigrar de moneda no de pero país, también de, pa de país pero también si uno quiere claro también pero Sí, pero de país también por las, las costumbres, las culturas, algo diferente, respirar un aire fresco, un aire diferente. Sé que eh, todo el planeta está atacado y que todo está mal a nivel relaciones humanas y demás, pero que ya no queda un lugarcito como para sentirse seguro. Pero eh, hay unos países que están en, en ese sentido muchos mejores que otros, con mayor seguridad, con mayor posibilidad de, de, de llevar una vida un poco más feliz, un poco más desahogada, y como yo digo... Pase lo que pase, aunque sea, me siento frente al Mediterráneo y es otra cosa. Hombre, vale, yo, si os, os sirve de algo, yo en España estoy de maravilla, me encanta, me encanta mi país y estoy muy bien. Y de hecho, hay estudios por ahí que dicen que es de los 10 mejores países del mundo para vivir, contando todo en general. ¿Vale? Eh, sí, sí. El gobierno que tenemos ahora os aseguro que es desastroso. no me Vamos, si queréis. Si os metéis en la cuenta de twitter de Prisline, veis ahí mi opinión clara, porque yo como vosotros pues siempre me he mantenido y lo, y lo intento mantener un poco. Ahora, ha tomado unas decisiones, con esto del virus este, el bicho este, ha ido tomando las decisiones como, como en vez de ir por delante, ha ido siempre como arrastrado. Y cuando están las vidas en juego, pues es muy, es muy, muy, es, es, esos errores se pagan muy caro, porque están las vidas humanas en juego pero vamos yo quería haber hecho un vídeo positivo pero bueno ha salido lo que ha salido no, no, no, la realidad es la bueno. realidad yo sé que aquí eh, eh, Josep estaba muy preocupado él es de Cataluña un poquito. Él, él, él por cierto era puedo decirlo no Pepe era más de los de independencia muchos de vosotros ah, habéis sí. oído que los catalanes se quieren independizar pues aquí tenéis a uno aquí tenéis a uno que es amigo mío además somos amigos yo soy de Madrid él es de Cataluña nos llevamos bien la mujer la fui a buscar a la capital, ¿eh? la fui a buscar a Madrid. A mí te he a Madrid, no <risa> Pero se la llevó para allá, se la llevó para allá. La ¿Eh? engañé, la engañé. Sí, no, es verdad, es verdad. Yo, yo me siento catalán, es verdad, eh, eh, profundamente europeo y, y, y del mundo y del mundo. Eh, Pero de España no, no, de España, de España no. Mucho. Ya, ya, la habéis, ya la habéis oído, ya la habéis oído. <risa> no pasa nada. Tengo, tengo mucha familia en España, mis abuelos, a los que adoraba, eran de allá. Bueno, eh, así es. Pero también eres prelines, porque los prelines somos gente es. despierta y que salimos para adelante y somos luchadores, pero, independientemente eh, de eh, dónde seamos y todo. Así es. Aquí, pero bueno, esto ya es otro tema. ya. Claro. pero que se deriva ya la cosa pero bueno aquí en cataluña efectivamente ya hace unos años que se ha tomado el pueblo ha tomado una decisión que es cortar por lo sano y, y vamos para adelante eh, ahora estamos todos bueno aunque a mí me da que ahora con esto del, del bicho este está cambiando los planes de, de muchas cosas ¿eh? de todo de todo porque ahora sí que es, es cierto yo lo que sí creo que ahora viene un cambio económico brutal pero no en españa no no en europa no en todo el planeta en todo el planeta. Vamos, yo de hecho creo que los que mejor lo tienen ahora son los chinos. Luis, yo, yo oí. Porque se han, se han recuperado y esos son esos sí que son prilines. Tenemos que traer prilines chinos que nos enseñen. ¿Puedo, dí, dí, dí, dí, dí, dí. ¿Puedo decirte algo? Sí, claro, sí, sí. intervenir. Eh, ¿Puedo decirte algo? Mira, eh, yo tengo una alumna china, es investigadora. En estos momentos está en Estados Unidos, en Chicago. Ella dice acá en chicago trabajo poco trabajo de 5 a 8 horas allá en china yo trabajo de las 8 de la mañana a 12 de la noche investigando de las 8 de la mañana a las 12 de la noche de lunes a lunes tiene 26 años y es un genio realmente y se dedica a investigar sobre cáncer de hígado y Eso bueno se llama disciplina. como tiene que Lanche. ser como tiene que ser la han llamado de Estados Unidos con una beca y va a estar un año trabajando en la universidad para hacer sus aportes. Y después tengo también otro chico chino también, este, que bueno, él este, trabaja y trabaja si, si, si del hospital lo llaman, él es médico, eh, que es especialista en, me, en, en este, medicina paliativa. Entonces si lo llaman del, del hospital va sábado y domingo y no se queja. No, conmigo toma clase de inglés a las 10 o 11 de la noche de él y tampoco se queja y se aplique las toma O sea, que ya es una mentalidad, una disciplina. Sí, que ya viene... sí Dora, Dora es verdad, tienes toda la razón. Pero una, una cosa, nosotros... Pero no es vida. Ojo, Dora, nosotros somos latinos. Sí. Lo que quiero decir es, a ver, queremos cambiar nuestro sistema de vida por el chino, por el oriental, de trabajar 20 horas al día. No, no, no. Pero o sea, tampoco no. al otro extremo, no. exacto. No, no pero, pero tampoco, Yusef, tampoco el otro extremo de llevar Luis. seis meses sin hacer nada y encima seguir no. esperando ayudas. Espera, no, no no no, por no, no, no, no, Pero, a ver, en la vida hay que trabajar. Por supuesto. Que hecho, hice el vídeo de Fátima, no. que ahí está muy claro, cinco años en España y decía que no había trabajo. Pero, Luis, y Luis. otra chica de Perú en cinco días estaba trabajando. El, el mundo occidental y hace. Muchos años que, que conquistó, porque yo creo que es una conquista, pues que en la vida hay ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas para dormir. Sí, está ¿Sí? perfecto. De acuerdo, pero si uno quiere trabajar 12 horas, yo trabajo 12 horas, ¿eh? Vale. Yo claro. trabajo 12 horas. Ese que trabaja 12 horas tendrá derecho a ganar más dinero que el que trabaja ocho, ¿no? Y el, y el oriente... Lo importante es no ser un esclavo. Lo importante es no ser un esclavo y poder equilibrar. Pero Dora, es que el, hay una cosa. Yo leí todo una todo vez. Todo espera, todo espera, todo espera todo esperar, esperar. De lunes a domingo. ¿Es, es eso lo que queremos llegar. No. Dora, sí, si también. tú logras hacer, si tú logras hacer lo que te gusta, nunca volverás a trabajar. Vale. Sí. Eso es verdad. Es yo eso cierto. me lo apliqué a mí desde los 16 años. Bueno. Dora yo se lo pregunté yo se lo pregunté a esta alumna y le digo pero tanto estás tanto tiempo sí pero no lo resiente no no está enojada al contrario siente se siente feliz de le gusta su trabajo supongo no ama su trabajo claro claro ama su trabajo es que esa es la clave pero no todo el mundo ama su trabajo. Pues habrá claro, que hacer, no habrá que buscarse trabajos que a uno le gusten, Youssef. Eso, eso, empecemos. Vale, pero... Cambiar las cosas, cambiar las cosas. Dora, ¿a ti te gusta dar clases? Porque yo sé que Dora da clases. ¿A, ver, ¿a ti te gusta? Pero, ¿Disfruta pero, dando clases vida, o no? Sí, eh, claro no, que sí. Gusta también, aparte del trabajo, hacer otras cosas. No, bueno, sí, pues el, se se que la, el que quiera hacer otras cosas, que las haga. Si sí se puede, se puede. Si se, se puede. puede, eso ya pero cada uno. Quiero decir, eh, eh, China, pues, pues muy, muy bien, se van a hacer los dueños del mundo, si no lo son ya Pues si trabajan más, eh, tendrán derecho a hacerlo, ya está. Sino, yo yo no, no, no es mi estilo, no es mi sistema, no, no me quiero parecer a ellos. Y no, no, no quiero que está mi país bien. Dígale a ellos. No, dílola, no, dílola, dí, está dí. bien. No, lo no, que me parece bien Oye, tengo aquí varias manos levantadas, perdonar que es que aquí, espera, voy a dar paso, voy a dar paso a los que han levantado la mano que, que no les estaba mirando. Por ejemplo, Óscar, venga, Óscar. Bueno, sí, muchas gracias. El asunto es muy sencillo. Eh, todos tenemos la mejor intención de vivir nuestras vidas. El asunto es que estamos siempre inmersos en un ambiente y tenemos que resolver todos los días en el ambiente donde estamos. Eso es lo que pasa todos queremos hacer lo mejor por noso nosotros mismos para nuestras familias pero uno está inmerso en un ambiente yo entiendo muy bien adora eh, porque también estoy en el, el ambiente condiciona ciudad. mucho perdona que te corte un momento oscar pero hay que dar el ambiente condiciona mucho y en españa yo te digo que ahora hay como una como una batalla entre los que queremos trabajar que somos los más y hay un 7% de gente muy acomodada tipo fátima que quieren vivir de que les den de las ayudas de que hay que vivir que la vida es algo más pues muy bien pero luego que cada uno esto es como el cuento de la cigarra y la hormiga y lo que alemania y holanda le han dicho a españa pues eso que ellos llevan muchos años reduciendo el déficit que si aquí no lo hacemos es nuestro problema y yo hago como vosotros como hacía mirta en la cuarentena yo me hago mi propia mi propio déficit por así decirlo porque no me fío del estado pero ni de este ni de ninguno. Milton, venga. Eh, y Carlos, me falta, venga. Eh, Carlos, interven. Puedes intervenir, Carlos. Vale, buenas noches, ¿cómo están? Eh, soy de colombiano. Estoy en Madrid. Como dice el lema, eh, acciones positivas, ¿cierto? Cierto. Hay que ser muy realistas: eh, que el país se fueron más de 27.000 personas a sus diferentes hogares que la economía queda golpeada, exactamente pero, también tenemos que pensar que es un país que tiene que surgir de sus ruinas al surgir de sus ruinas va a haber oportunidades para todo el mundo y al ver oportunidades para todo el mundo va a incrementar su economía vale hemos visto que el gobierno da sus ideas y las da tardías tristemente en mi país que es Colombia, Oscar. Un abrazo a mi hermano colombiano desde acá de Madrid. Eh, vemos que todos los gobiernos tapan la situación de todo. Todos, ¿verdad? Colombia. Los de Colombia, los de España, los de. Exactamente. Todos, todos, todos. tapan sus Estoy sus de acuerdo, estoy de acuerdo, Carlos. Porque a un gobierno no le satisface o no le conviene que su pueblo sepa más que ellos. ¿Sabes por qué? Te lo digo muy rápido y sigues. Porque a los gobiernos cuando toman decisiones, por un lado piensan en nosotros, pero casi lo que más les importa es seguir ellos en el poder, seguir re, ser reelegidos. Entonces no toman la decisión solo pensando en el pueblo, la toman pensando mucho más en ellos mismos, egoístamente, en seguir ahí en la poltrona. Y por eso muchas veces no toman las mejores decisiones. Y yo creo que son todos los gobiernos. Siempre se ha dicho, y por lo que yo me he informado, un gobierno nunca querrá que su pueblo se eduque porque si el pueblo se educa es peor que su gobierno por eso siempre nos tratan de tener así al límite yo veo que estuvieron ofreciendo que, que sus papeles para las personas que fueran de, de salud todo eso hay muchas personas que sabemos sobre salud pero cuando realmente se postula la gente no hay soluciones Dicen, sí, te vamos a llamar, te vamos a postular, pero jamás el gobierno se dina en realmente tomar las cartas en el asunto. Vemos que el gobierno lo que quiere es, día a día, se empeoren las cosas. No, para el gobierno a... lo que quiere es votos, que les voten en las siguientes. Exactamente. Entonces, aquí vengo yo, pues, veamos lo positivo. Que después de que sí, vamos este a ser camino, positivos porque es que nos hemos yo por lo menos me he ido para otro lado. Qué pena, Te agradezco manera, tu intervención, eh, Carlos. Nos estás dando un todo, poco de, de paz. <risa> es verdad. Sigue, sigue. Y luego ya nos queda. Nos lo queda que Milton. Que rápido, rápido. No se va a solucionar nada, pero. Ah, Miramos lo que. Es, si ¿Tú qué sugieres? Probado. Por ser positivo, ¿qué sugerirías a las personas? Porque ya sabemos que los gobiernos siempre van a ir por su cuenta un poquito. El gobierno siempre, sin gobierno siempre, siempre, siempre. siempre va a ir por un propósito igualdo, lo podemos decir así, en Colombia se ve mucho que cada político va por su pajada, ¿cierto? Por su interés propio. Jamás Cierto. van a ver un interés del pueblo. Que lo que viene a pasar acá en estos momentos es el gobierno está quieto, porque al gobierno le conviene que entre más gente se vaya del país. Al de Colombia se refiere, a... ¿no? Al de Colombia. A todos. A todos. A todos. todos los todos nuestros, a nuestros amigos migrantes que estamos en este país, eh, al gobierno muchas veces le conviene que se vaya la gran mayoría de la gente para evitar un costo adicional a la, a la crisis. Ya cuando pase la crisis es ahí donde entraría el gobierno a replantearse de cómo rescatar esa economía y ahí es donde viene lo positivo. ¿Tú cuánto tiempo llevas por aquí en España, Carlos, más o menos? Llevo ocho meses. Ah, llevas poquillo. Y, eh, y, y, poco, y, ¿Y qué te es, has encontrado visto ya de primera mano, desde lo que te esperabas a lo que has visto en la realidad? Digo antes de este bicho, porque claro, el bicho nos ha dejado a todos así clavados, pero antes... Bueno, antes un país maravilloso, un país totalmente tranquilo, un país totalmente diferente al cual uno estaba enseñado a mirar, un país con oportunidades para todo el mundo, pero muchas veces... Eh, con respeto a los compañeros, como la gran mayoría, eh, un país que trata de discriminar al que realmente saca la economía adelante. Hay que ser muy realistas que en, en España el 80% de la economía la dan los inmigrantes. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Vas por las calles de Madrid y, y, y el 80% de la gente que veis trabajando todos son, inmigrantes. son de fuera. Te vas a un restaurante, te vas a un no sé qué, todo de fuera. Yo muchas veces he dicho, ¿y dónde están los españoles? Muchas veces yo iba caminando una vez por sol, estaba por la Gran Vía, y vi unos muchachos trabajando, y vi un español diciendo con otro: Mira, nos vienen a quitar nuestro dinero de un momento. Ahí la cuchara <risa> y le dije: Un momento. No, a, no señor. No, no es así. No te no están no, quitando nada. Estáis te produciendo, están dando. estáis produciendo, aportando. ¿No te están dando? Exacto. Sí, de hecho en España no, hay, no, hay, no nacen niños, casi. Bueno, eh, aquí tenemos la excepción. No, pero Pep, no, iba a poner a Pep, pero no, porque está con el niño y no puede salir en YouTube el niño. Vosotros en Zoom le veis, precisamente, él sí que tiene varios, varios ese, bebés. Ese muchacho está que habla. El muchacho, venga, que te pongo y pongo ya a Milton que ha pedido la mano. ¿Qué nos quieres sí. decir, Pep? Bueno, Espera. De todas maneras, para despedirme. Eh, sí. Bienvenidos todos los sí. que quieran venir. Va a ser difícil, pero. Eh, pongámonos en la mano, en el corazón y pensemos más que todo en nuestro país y pensemos porque digo en nuestro país porque estoy aquí y me siento de aquí. Pepe, para... Pepe, un ah, segundo antes de que antes de que intervengas nos quiere más él que tú, ¿Eh? que nos quiere más él que tú a España en general, nos ama más él. No, no. Yo, yo Sergio, no. Y, y tú lo sabes bien, Luis. Yo la quiero mucho. No, tú, eh, tú, no, tú me quieres a mí, que, que somos primos, pero a España no mucho. No, no, yo nunca he dicho nada malo, nada malo de España. Pero hemos hemos dado un paso más allá, hemos crecido, nos hemos hecho mayores. Adultos. Carlos nos quiere más que Pep, y Carlos Entonces, viene de Colombia. Hemos decidido cortar, pero, pero eh, tiene toda la razón en, en esto, Carlos, de, de que hoy día quien está sacando el grupo adelante es la gente de fuera. Ah, mira, pues ahí coincidimos. Allí sí, en, en Cataluña ¿quién trabaja. ¿Quién está trabajando antes de eso como en Madrid? Es City. ¿Quién saca, quién saca el país adelante allí en Cataluña? pues, pues dominicanos, argentinos, chilenos, Así es, venezolanos y, y no venezolanos. y no le están robando el trabajo a nadie, están aportando, están sumando, se lo están ganando. Están sumando, sumando. Es que esto esto económicamente, esto es un economista que lo dice haciendo números, que aportan más que, que, no, que no quitan. Al contrario, es lo que hace crecer Europa. Si Europa es negativa, Europa, no, tú lo has dicho bien, no nace gente. Entonces, o viene gente joven. Por edad... Claro, porque tú eres la excepción. Tú tienes tres hijos, si no me falla la memoria. Pepe, pero en Pepe. España no nacen. No nacen... Pepe es la excepción. Oye, Pepe vamos y... a dar paso a los que faltan por entrar. A ver, eh, despedirme, despedirme. Milton, luego te doy paso. Doy, doy paso a, a Mirta, que me levantó la mano, Pepe, y luego Pepe. tú y ya acabamos el vídeo. ¿vale? Eh, Luis, Luis, para despedirme. Disculpa. Venga, pero rápido, que le iba a dar paso. Venga, di. Si tú no amas en el país que estás, nunca progresarás. Cierto. Corazón. Claro, claro. Es lo que estoy diciendo yo un poco de los trabajos. Si tú no amas el trabajo que haces, pues siempre será un trabajo para ti y no te gustará. Ahora, si consigues hacer lo que te gusta, nunca pues, volverás a trabajar. Tu abuelo decía: donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, escucha, escu que doy paso, a Milton. Que, eh... Milton, Luis. venga, te toca. Milton. Vea, eh, dos cositas nomás. La primera. Este bicho que ha pasado aquí en España, he notado yo que así, así sea de Cataluña, de, de Albacete, de toda parte que son estados independientes, los mismos españoles solo están ayudándose entre ellos, olvidando que son de este de Barcelona. Cierto, es este cierto. Bicho, cierto. Mira, yo, yo con, mira sirve el ejemplo. yo con, Ahora sigues. Con mi primo no había hablado, hacía meses. Hacía meses. Ha llegado el bicho y ayer me llamó y le dije: vete aquí a Zoom pero hacía como seis meses que no hablábamos o no es así pep le tengo silenciado sigue milton entonces he notado eso que los españoles como tales ellos mismos son los que están encargando de evitar que esto se propague claro el, porque esto es que el, bicho, no el que... bicho, el bicho el bicho está poniendo de acuerdo pero no a los españoles al mundo entero sí porque antes existía la rivalidad que los de cataluña que no sé qué en españoles pero esto se ha notado que esas son pequeñeces ya... por sea, eso no le ni... tengo silenciado ah. a josep ahora son pequeñeces eso comparado con el bicho bien y también me pasó algo como dijo el compañerito colombiano también en un bar aquí donde yo vivo yo estaba con mi esposa normal es y nos sintieron la voz y dos españoles escuché diciendo que colombianos que vienen a quitarnos la faena que yo no sé qué y se acercó otro español y les dijo pues mira, gracias a ellos tú vas a cobrar la mesa cada mes porque ellos están aportando lo que vos no quieres trabajar todavía. Así. Es. Pudieron a discutir y yo me voy a yo me quedé callado. Pues así es, Milton. Yo yo como español te digo que así es y yo ya la ves, razón, yo, bueno, ya me conocéis razón, a mí, ¿no? Yo sí. Milton, aquí el problema son los españoles nacidos eh, aquí con 17, 18, 20, 25 años que no hay manera. De que queden un palo al agua. Eso estoy Eso es de acuerdo problema. con Josep, un poco. Bueno, no son todos, son algunos. O algunos en españoles. 25 no, el porcentaje por ejemplo, no me lo sé, pero sí se han, se han apoltronado mucho aquí las algunas personas. Se han apoltronado mucho. Al verano me ha tocado irme para Barcelona, para allá para Catalán. Pues mira, sea, a ver eh, que, Josep, si veremos. se quiere reciclar el señor Josep, en vez de, en vez de estar tan preocupado por los corralitos. Que se monte un negocio ahora de clases de catalán y te digo yo que. Y eso sí, luego la, el dinero, el dinero no lo que no te lo manden al banco. Eso, en bitcoins. En bitcoins o lo que tú quieras, pero no se lo vaya a mecar, Hay que emigrar, insisto, más que de país de moneda, pero yo cada uno que haga lo que quiera, dentro de 10 años o cinco lo seguimos hablando, Prilines. Y dentro de poco, chino mandarino. Lo que no se puede es si unas personas quieren trabajar más que otras intentar que trabajen menos, igualarnos a Corta todos por eso. Sí señor. Yo sí, señor. esa es mi opinión, pero vamos, yo cada uno que haga lo que quiera, pero yo qué sé. Venga, alguno más quiere intervenir y ya os cierro ya el vídeo. Algunos ha quedado con ganas de decir algo. Dora, venga, pues lo cierras. Vengadora. Sí, que pienso que todo esto que está pasando va a terminar, tiene que terminar con la discriminación, porque como lo que sucede en España también sucede en mi país, por ejemplo, en mi ciudad nomás, eh, cuando vamos a un supermercado está el supermercado chino, he visto que están comprando mis compatriotas en el supermercado chino y los están criticando por su forma de ser y demás. También las verdulerías más lindas que hay acá están puestas por bolivianos que trabajan de sol a sol y nos venden y nos ofrecen eh, verduras y frutas a buen precio y con la mayor de las alegrías con la mayor de las sonrisas entonces tenemos que terminar de una buena vez con esta discriminación y dejar que todo el mundo trabaje y aquel que quiera trabajar déjelo porque va a hacer que su país sea grande realmente grande claro y el que quiera estar tumbado viendo series que siempre lo digo como un vecino que tengo pues que esté tumbado viendo series pero que luego no venga que yo qué sé, eso ya esto es como la cigarra y la hormiga. Sí. El consejo es trabajar cada uno en lo que os guste. Entonces, no os costará trabajar, pero que cada uno haga lo que quiera. Yo os doy voto. Muchas, muchas gracias, Dora, por tu opinión. Muchas gracias a todos, ¿vale? Por vuestra opinión. Muchas gracias a los que habéis estado ahora en vivo, en YouTube, y a los que lo veis luego. poner un like si os ha gustado. Mañana volvemos a las 9. Si queréis participar en el debate. Debajo tenéis el enlace azul, pero entrar antes de las 21 horas de Madrid, ¿vale? Que a las 21 cuando empieza el vídeo lo, lo cierro el salón, ¿vale? Para que esté un poco la cosa más ordenada. Y, y nada, pues mañana nos vemos. Venga, muchas gracias a todos. Adiós, Prilines. Hasta mañana. Chao, chao.